Bueno, para que me den sus comentarios. Este archivo tiene celdas en verde y tiene celdas con información. Yo quiero que vayas alimentando las celdas que están en verde para que vayamos haciendo paso a paso. En tengo dos, cuatro, cinco ejemplos diferentes de lo que puede ocurrir cuando tengas que aplicar la NIF-7 todo el rollo que te acabo de dar. Quiero ver si lo podemos aplicar de manera adecuada. ¿Te parece? Bueno. Primer caso. Compañía A. Vamos a comprar mil acciones. Valor nominal de la acción son 500 pesos por acción. ¿Cuál es el monto de nuestra inversión? ¿Quién me dice cuál es el monto de nuestra inversión? ¿Quién es el primero? es vale, 500 mil, ah, correcto, 500 mil nos dice Alfonso, 500 mil nos dice Erwin, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 500 mil bolovanes. ¿Vamos bien todos? Si se me atrasan en algún momento, sin problema, los esperamos. Lo importante es que con medio de la práctica yo creo que cae mejor el conocimiento que estar escuchando a este loco. El capital social de mi empresa en la que estoy participando, con esos 500 que estoy dando yo, Ahora es de 900 mil. La pregunta es, ¿cuál es mi porcentaje de participación en esa empresa? ¿Cuál es mi porcentaje de participación? ¿Quién me ayuda a determinar ese porcentaje de participación? Eric nos dice 56%, Gabriel nos dice el 56%. ¿Cómo lo determinamos? Mis 500 que estoy aportando entre los 900, ¿de acuerdo? Lo ponemos en porcentaje y tenemos el 56%. ¿Vamos bien? Ahora díganme, con este 56 y nada más con este elemento, ¿mi empresa se vuelve subsidiaria, asociada o es otra inversión permanente? ¿Mi empresa es, nos dice Sandra Subsidiaria? Correcto, Subsidiaria. ¿Qué implica esto? Dos cosas. Uno, que debo consolidar yo, mis estados financieros, con lo de la compañía. ¿Estamos de acuerdo? El segundo elemento es que tengo que evaluar método de... Tengo que aplicar métodos de participación para evaluar el cierre de cada primer contable. ¿Va? Ok. Siguiente bloque. ¿Cuál sería mi registro contable? Aquí sustituyan donde dice cuenta de mayor y subcuenta, pongan el nombre de la cuenta que ustedes le pondrían. Y pónganme el monto. ¿De acuerdo? Este es el registro contable de la empresa del inversionista, que ahora se conforma, se considera controladora. Díganme, ¿qué nombre le ponemos a esta cuenta de mayor? No les pongo el código agrupador porque acuérdense que eso lo asocia. El número de su cuenta va a ser... El ustedes consideran de acuerdo a su catálogo de cuentas. Díganme, ¿qué nombre le pongo a esta cuenta? Se va vale a decir NPI. ¿Qué nombre le ponemos a esta cuenta? A la cuenta de mayor, a la su cuenta para el cargo, cuenta de mayor, a su cuenta para el abono. Díganme, ¿quién, ¿quién se anima? ¿Qué nombre le ponemos? Acuérdate, aquí venimos. A probar, porque afuera ya no podemos echarla a perder. Ok, me parece muy bien Luis Manuel, me parece muy bien Alfonso. Vamos a ponerle inversión en acciones. ¿Qué nombre le ponemos a la subcuenta? ¿Qué, qué, qué nombre quieren que le pongamos ahí para bautizarla? ¿Qué nombre se les ocurre ponerle a la subcuenta? Acuérdense, yo les recomiendo separarlo porque puedes tener varias empresas, como el caso que tengo aquí, tengo cinco empresas. ¿Qué nombre le ponemos? Y además, en lo que debo registrar. Ok, Alfonso, el nombre de la empresa me parece bien. Compañía A. ¿De acuerdo? Y me decían que aquí voy a poner los 500 mil pesos de mi aportación, ¿verdad? Ok. El crédito, pues ya va a ser más sencillito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos pagando... Va a ser bancos. Y en la subcuenta va a ser el nombre de la, del banco que ustedes quieran, ¿no? Yo le voy a poner mi banquito. ¿Ok? Para que nos dé partida doble y no despertemos a Luca Pacholi, 500.000. ¿De acuerdo? Este es el registro contable en la compañía tenedora, que ahora se va a llamar, como tenemos el 56%, se llama controladora. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Siguiente bloque. Ahora quiero que me ayuden a poner el registro contable en la empresa participada. Que como tengo yo el 56%, ahora le vamos a dar el nombre de subsidiario. ¿Vale? Dígame, ¿qué? Subsidiario. Ok. ¿Qué nombre le ponemos a esta cuenta de mayor donde viene el carro? Bueno, ya te di una pista ahí, ¿verdad? Bankos, banco. Banco 1. ¿Por cuánto registramos en la empresa que aumenta su capital, que emite acciones, que suscribe acciones? ¿Qué valor le vamos a dar? ¿Quién me dice? ¿Cuánto fue lo que recibió? Mi empresa subsidiaria. Ok, Selma, muchas gracias. 500 mil bolobanos. Ok. Ahora la contrapartida. Gracias, Luis Manuel. La contrapartida. ¿A qué cuenta contable voy a mandar estos 500 mil que recibí? ¿Quién me dice? ¿Qué cuenta contable? Muy bien, Luis Manuel. Capital social Aquí no puse su cuenta, no es necesario que le pongamos el nombre del accionista. Si lo quieren poner, no hay ningún otro problema. ¿De acuerdo? Partida doble, 500 mil. Ya hicimos el reconocimiento inicial en ambas empresas. Ahora, vámonos al método de participación. Cerramos el primer año y al cierre del primer año tenemos las siguientes cifras. Capital social, los 900 mil y tuvo una utilidad de 50 mil. 50 mil. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el capital contable del cierre del año 1 de mi empresa subsidiaria son 950 mil. Vamos a aplicar método de participación. ¿Qué porcentaje le pongo aquí, mis estimados colegas? ¿Qué porcentaje le doy acá para el método de participación? ¿Quién me apoya con el porcentaje? Aplicar 56. Muy bien, Eric. Muy bien, Erwin. Ese 56% lo determiné acá arriba, ¿De acuerdo? 56%. Muy bien. Ese 56% va a aplicar tanto al capital social como a la utilidad del periodo. Nos comenta Selma, se tendría que poner el porcentaje con decimales, ¿verdad? Para que den los 500. Sí, sí, sí. Aquí no hay que truncar como en el... Eh, por inflación o ajustes inflacionarios, ponle con todos los decimales, no hay problema. Por eso lo, lo vinculé para arriba, ¿no? Ahora, ¿cuánto, cómo determino, cuánto me toca, más bien, la pregunta sería, esto, ¿qué valor tiene ahora mi inversión? Yo invertí 500 mil. El capital contable de las subsidiarias es de 950 mil. Mi pregunta es, ¿ahora cuánto vale mi inversión? ¿Qué sería la aplicación del método de participación? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice el dato? ¿Cuánto vale mi inversión ahora al terminar el periodo 1, X1? Que en ese periodo ganó 50 mil pesos mi empresa subsidiaria. 50 mil millones, 50 mil millones de dólares de, de pesos, de lo que tú quieras como por ahí decían, unidades monetarias. Nos dice Luis Manuel, Gabriel 527, 778. Vamos a ver cómo lo determina. Pusieron capital social por el porcentaje de participación. Nos dan, como decíamos, los que, para que me den los 500, ¿no? Y luego de esta utilidad de mi compañía subsidiaria, el 56% es mío. ¡Ah, carambas! ¿Y cómo sacan los 527? ¿O hice algo yo mal? Cuenten. Ah, sí, hice algo mal. ¿Qué fue? Ya sé qué fue. Multiplicación. Por lo tanto, hoy vale mi inversión 527.778. Gracias, Alfonso. Ya estamos en línea. ¿Todos van bien ahí? Ok. Ahora, ¿cómo registro esta inversión? ¿Cómo registro el método de participación? Y vámonos a lo siguiente. Vamos a registrar el método de participación. ¿A qué cuenta de mayor lo voy a llevar este registro? Yo gané 27 mil. ¿Estamos de acuerdo? Estos 500 yo ya los tengo registrados. ¿Qué debo incluir? Mi ganancia, mi participación en la utilidad de mi subsidiaria Por lo tanto, ¿a qué cuenta de mayor lo registro, mis estimados colegas? ¿Qué cuenta de mayor voy a utilizar para registrar el método de participación? Ahorita con esto, yo tenía una inversión de 500 mil y ya vale 527,778. ¿Qué cuenta contable voy a utilizar? Muy bien, Luis Manuel. Inversión en acciones. Inversión en acciones. ¿Qué cuenta voy a utilizar? Acuérdense, lo importante de las cuentas, de los nombres de las cuentas, es para identificar. ¿Qué nombre les gustaría que bautizáramos esta nueva cuenta que vamos a abrir en el catálogo de cuentas? Que forma parte de Inversión en Acciones y que me va a servir para identificar qué es y de quién es. ¿Qué nombre se les ocurre para ponerle a esta cuenta? ¿Qué nombre se les ocurre para ponerle a esta compañía? Ok, Marta, me parece bien el nombre de la compañía. Ok, Alfonso, voy a tomar sus dos ideas. Nos dice Marta y nos dice Alfonso. Voy, yo le pondría compañía A, ah, método de participación. O como dice Alfonso, participación en la actividad ¿Les parece bien? Y así ya identificamos y no nos revolvemos con las otras empresas. ¿Cuál es el monto que vamos a registrar? ¿Qué importe vamos a contabilizar aquí en esta cuenta de inversión en acciones? Su cuenta compañía A, método de participación. Los 27 mil, correcto Gabriel, correcto Luis Manuel, 27 mil. ¿Vale? La cuenta, la contracuenta, para que nos dé partida doble, ¿qué nombre le ponemos, colegas? Acuérdate, la empresa en la que estás, la subsidiaria ganó, al ganar ella tú ganas y aumenta tu inversión. ¿Qué nombre le vamos a poner a esta cuenta que es de resultados? Porque si yo ya gané, estas ganancias se reflejan en mi estado de resultados. Ok, Alfonso, vamos a ponerle participación en utilidades meta. Como yo ya sé, bueno, sí, de en otras entidades, porque puede tener subsidiarias por ahí, ¿no? Si no, le puedo poner participación en subsidiarias, ¿vale? Mismo monto para que haya partido. Hasta aquí todos vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Vámonos al año 2. Antes de empezar con el año 2, si les parece bien para no hacerlo tan cansado, vamos a tomar un pequeño receso, 10 minutitos, regresamos. Si quieres, puedes continuar navegando en este archivo. Yo te pongo tres periodos. Para determinar método de participación de esos tres periodos, registro contado, ¿vale? Para llevar una secuencia y tener muy claro qué es lo que se tiene que hacer. Así que, son, tengo 12.06, nos volvemos a conectar 12.16, toma un respiro, toma un refrigerio y continuamos. Nos habíamos quedado en el método de participación del año 1, lo que tienen en pantalla es, ahora cuéntenme, ¿cuál sería? El ajuste por método de participación del año 2. La información que tienen ahí es lo mismo que traíamos en la parte anterior del año 1. Capital social 900.000. Utilidades retenidas. Ahora ya, como ya estamos en el año 2, hacemos el traspaso. Utilidades retenidas. Y ahora, en el año 2, cerramos con una utilidad del periodo de 150.000. Con esta información que tienes, hay que llenar los cuadritos que están iluminados de verde, para que me digan cuál sería el ajuste por método de participación del año 2. Lo que tenemos que registrar al cierre del año 2. A ver, ¿quién me apoya con la determinación del monto? Nos dice Erwin, 83,333. Muy bien. ¿Quién más me apoya con la, el monto? A ver si coincidimos o no coincidimos. Recuerden, esto se tiene que hacer al cierre de cada periodo contable. Que debiera ser si presentan financieros mensualmente cada mes, si no al cierre de cada año. Por eso te puse periodo 2, ¿no? Ah, nos dice Alfonso que a él le da el ajuste por método de participación al año 2, 611 mil. Chécate algo, Alfonso. Ya reconocimos en libros la participación inicial. También el método de participación del año 1. El año 2, el pastel es de 150 mil, lo que hay que repartir. No te podrían dar 611 mil para ti. Eso, excelente. Acuérdense, aquí estamos como en la página del SAT. Prueba y error, y es la mejor forma de saber cómo hacer las cosas. No hay de otra. Si no, cómo sabes cómo ajustar los ingresos al reciclo, cómo no puede ser cambio de domicilio, no puedes... A aumentar obligaciones y no haces cambio de domicilio y todo eso que hemos aprendido a través de prueba y error nos puede dar, nos dice Sandra ¿cómo sacaron los 83 mil? Sandra ¿cuánto te dio a ti? te dio un monto diferente por lo que entiendo Eric nos dice 83 mil 333 Erwin ya pasó con el mismo monto, nos dice Sandra a ver, cuéntanos, bueno Recordemos, porcentaje de participación, voy a tener el de arriba por los decimales. Luis Manuel ya llegó a los 83.000. Participo del 56 del capital social, participo del 56 de la sociedad retenidas si y participo del 56 de la utilidad del periodo. ¿va? Ok, entonces, método de participación, multiplico capital social por... El porcentaje, lo mismo hago con utilidades retenidas y con la utilidad del ejercicio, ¿correcto? Por lo tanto, mi inversión de 500.000 original, 527.778 al cierre del año 1, ahora vale 677.778. ¿Cuánto tenía yo registrado hasta el año anterior, Sandra, que yo creo que es el dato que nos faltaba para que cuadremos cifras? Esto es lo que yo ya tenía registrado. Este es el cálculo de método de participación y es lo que ajusté el año pasado. Por lo tanto, mi ajuste es lo que vale al cierre del año 2, menos lo que está en contabilidad, y le da otra vez. ¿Qué hice mal? Otra vez lo sumé, ¿vale? Mira, me dio yo mis multiplicaciones sumadoras. Está bien que la multiplicación es la suma abreviada, pero no abuso, ¿Verdad? Aquí tenemos, Sandra, los 83.333. ¿Sí llegaste a eso? Sí, todos llegaron a esto, mis estimados colegas. Porque esto es como una novela. Si nos perdemos en el camino, no llegamos al final de la historia. Bien. Método de participación. Pues ya hicimos, yo les dejé ahí las cuentas, pero vamos a copiarlo porque es lo mismo que en el año 1. ¿Les parece bien? Para abreviar tiempo. participación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el monto que voy a registrar? El ajuste por método de participación. Los 83 mil que aumenta mi inversión y se van a resultados del año 2. Resultados del año 2. Los 83 mil. ¿De acuerdo? Todos vamos aquí. Muy bien. Ahora vámonos al año 3. Año 3. Déjenme mover esto, porque nada más nos va a hacer mosca. Lo que tienen ahí, no le hagan caso ahorita. Después les explico para qué lo hice ahí. Va. Ahora quiero que me digan cuál es el valor del método de participación del año 3. Al terminar el año 3, quiero que me digan cuál es el valor del, me, del ajuste por método de participación que debemos registrar en contabilidad al cierre del año 3, si son tan amables. Cuéntenme, ¿cuál es el monto? ¿Qué monto les da? Vamos al año número 3. ¿Cuál es el método de... El ajuste por el método de participación. ¿Cuál es el ajuste que tenemos que hacer el cierre del año 3? ¿Quién me dice? ¿Quién llega a ese importe primero? O lleguemos al importe, lo importante es que lleguemos. Eric nos dice que son 11.111. ¿Los demás llegan a ese monto? ¿Qué monto llegan? Cuéntenme. Eric dice 11,111. Marta, negativo 94,444. Selma, a los 94,400 de Perry. ¿Cuánto llegaste, mi estimado Eric? 11,000. Hay que checar algo, mi estimado Eric, porque lo que nos falta ahorita es la pérdida del, 2000, del año 3 perdón, no podría darte positivo, estamos de acuerdo nos comenta Marta y está Selma y esto lo hacemos para efectos de estar repasando y de tener un control porque esto, si bien nos va, lo hacemos al final de cada año, estamos de acuerdo nos dice Alfonso y Eric pérdida 94.444 a registrar al finalizar el año número 3, vamos a ver. Participación: 56 mil. Esto se lo estoy poniendo con la historia para que año con año lo vayan haciendo y no se nos pierda por ahí el pasado si cometimos algún error o hay algún ajuste a las cifras, ¿de acuerdo? Recuerden: Capital social por mi participación es lo que yo ya tengo registrado en, en el asunto original. Las utilidades acumuladas ya los tengo registrados. En la contabilidad año 1, año 2, ya lo tengo registrado. Lo que me falta registrar es la participación en la pérdida del año número 3. Por lo tanto, mi inversión, que originalmente era de 500.000 ahora vale 516.667. mil ¿Cuánto tengo registrado? Lo que dejé registrado al cierre del año 2, del valor de la inversión, que son 527.000. mil. Y el ajuste, ahora vale 516. En contrario, tengo 527. 11,111. Y ahora, ¿por qué me dio eso? Díganme. ¿Por qué no me dio los 94,444 de pérdida Este es el que habían llegado. Alguien me había llegado finalmente, ¿verdad? Pero con signo, bueno, sin signo. ¿Quién me había dicho...? Y no, y no te creí, ¿eh? Tan, tan, tan, Ay, ¿a dónde está? Me mueve mucho. El nivel sería 611 mil. A ver, vamos a revisar. Creo que tiene razón, lo jalé de un... Ah, tienes toda la razón. Creo que es lo que le pasó también. a quien le había salido excelente. Yo debí haber jalado el valor de la inversión de 611, no de 527, sino fui dos años atrás, ¿no? Ahora sí, 94.444. Ahora es pérdida, ¿de acuerdo? El nombre de la cuenta de mayor en donde registro la pérdida. El nombre de la cuenta de mayor donde registro la pérdida, ¿cómo lo vamos a bautizar? Va a ser el mismo que hemos utilizado, nada más que ahora va a ser de naturaleza deudora. Esta cuenta puede ser deudor o acreedor, pierdo o gano, ¿de acuerdo? La contracuenta está disminuyendo mi inversión, por lo tanto, la contracuenta va a ser disminuyendo inversión en acciones. Y como estamos en la compañía A, vamos a disminuir esa inversión en acciones, ¿de acuerdo? Estamos haciendo un caso práctico del reconocimiento primero del registro de inversión en acciones para después llegar a la consolidación de estados financieros. Estamos reconociendo en, ahorita en la práctica tres ejercicios para reconocer el método de participación con diferentes situaciones. Aquí el año 1 y el año 2 fueron utilidades, reconozco como un ingreso mío en resultados. El año 3. Fue pérdida, reconozco en mi estado de resultados que yo soy la empresa controladora, la que tengo inversión en acciones de la otra empresa y me afecta mi contabilidad. Tengo una pérdida en este año, por lo tanto disminuye mi inversión en acciones y afecta de manera negativa el resultado del, 2000, del año 3. bien Vámonos con el siguiente caso. Muchachos, vámonos a su hoja de Excel. Compañía B. Y empezamos, lo mismo. Acciones adquiridas, compramos mil acciones, el valor nominal de cada acción que estamos comprando son de 500. Pero me dicen, ¿sabes qué? Me vas a dar un sobreprecio. En lugar de pagarme a 500, me lo vas a pagar a 600. Lo que la NIPSE 7 te dice, esto cuando el precio que tú compras esté por arriba del valor nominal de las acciones, el diferencial es un crédito mercantil. ¿De acuerdo? Por eso mi inversión realizada yo pagué 600 mil para poder tener acceso a 500 acciones con valor nominal de mil pesos cada hora. El capital social después de mi aportación llega a 2 millones de pesos en el capital social de la empresa en donde estoy aportando. En donde soy accionista. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería mi inversión en el capital social, muchachos? Vamos a llenar este primer cuadrito verde. Díganme, con esta información, que es un caso diferente al que vimos en el anterior, compañía B, yo voy a, compra, voy a comprar acciones, 500 acciones, valor nominal de mil pesos cada una, pero por comprar esas acciones, yo pago 600 mil ¿Cuál es mi inversión en el capital social de esa empresa? Nos dice Luis Manuel, 500 mil. ¿Cómo sacó los 500 mil acciones por su valor nominal y eso va a su capital social? Por lo tanto, ¿de cuánto sería mi sobreprecio? ¿Cuánto pagué de más respecto al valor nominal de las acciones? Nos dice Luis Manuel, 100 mil es decir, 600 mil, que fue el dinero que yo transferí, menos lo que yo voy a participar en el capital social de mi empresa subsidiaria, tengo un sobreprecio de 100 mil. Recuerdan, esos 100 mil para mí se registra como crédito mercantil. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con esta aportación, ¿cuál es mi porcentaje de participación accionaria? ¿En qué porcentaje, con esta inversión que acabo de realizar yo, participo del capital social de compañía B? 25% nos dice Alfonso. Si nosotros dividimos nuestra inversión en el capital social de 500, entre el total del capital social, tenemos un porcentaje, vamos a ponerlo con porcentaje, del 25%. Pregunta, ¿con ese 25% tengo control sobre la empresa en donde estoy adquiriendo acciones? Es decir, yo me vuelvo controladora y la empresa se vuelve subsidiaria, y por lo tanto tengo que consolidar estados financieros de mi empresa y de compañía B. ¿O es, se considera que hay influencia significativa por lo cual la empresa en donde yo estoy invirtiendo se vuelve una asociada, hay influencia significativa, se vuelve asociada y por lo tanto no tengo obligación, aunque soy accionista, no tengo obligación de consolidar estados financieros con compañía B. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Es subsidiaria o es asociada con ese 25% de participación que yo tengo en su capital social. Correcto, Selma. Muy bien, Luis Manuel. Muy bien, Erwin. Se vuelve asociada. No la controlo. Por el propio porcentaje no la controlo, se vuelve asociada. No consolido estados financieros, pero sí tengo que reconocer el método de participación para su evaluación.